Como es sabido, Microsoft siempre presiona para que tú te conectes a internet y crees una cuenta en los servidores de Microsoft, leas Outlook.com o Hotmail o lo que fuere, inicie sesión con esa cuenta en Windows y tengas no sé qué asociado a esa cuenta, porque en realidad esa cuenta no, no es como una cuenta de Google, en la cual desde hace muchísimos años tú te creas una cuenta de Gmail y tienes acceso a Google Sites, a Google Drive, a Blogspot. Eh, hay, un, hay un montón de servicios en línea que te ofrece Google. Si fuera así, podría estar interesante, pero en realidad Microsoft no ofrece nada. Lo que hace es succionar y succionar y no parar de succionar. Microsoft es un succionador compulsivo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para instalar, por ejemplo, Windows 11 en esta computadora sin que nos obligue a continuar con una conexión de internet, para después obligarnos a continuar con una cuenta de Microsoft en línea. ¿Cómo hacemos? Bueno, estamos instalando un Windows 11 en una computadora de Yara, que es la hija de Fernando, un compañero de trabajo y amigo, y vamos a utilizar en vivo una máquina real, no una máquina virtual, para mostrarte cómo hacer. Una vez que tú estás instalando el sistema, elegís las opciones de región que te vengan mejor, en algún momento, muy breve, más temprano que tarde, Microsoft va a presionar y a obligar, directamente a obligar, a continuar con una conexión a internet y con una cuenta online. Bueno, nosotros le vamos a decir las dos cosas que no, que echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Esta parte es una trampa que está buena, ¿eh? Eh, nosotros tenemos derecho a hacer esto que estamos haciendo. Entonces vamos a seleccionar el teclado, ya que siempre somos Spanish y no Español. No sé cuándo se van a acostumbrar los angloparlantes a que nosotros no somos Spanish, somos Español, con ñ. Bueno, ven, ya se quiere conectar a una red, ya me seleccionó una de las redes que tengo en casa. Y conectar automáticamente y todo. Bueno, no. no como vos ves, no hay forma. Mirá, no hay forma de volver atrás, porque aquí no existe ninguna flechita atrás ni aquí ni en ningún lado, no hay botón de cerrar. La única opción es poner una contraseña para que este botón Next se prenda y continuar. Bueno, ahí es donde vamos a hacer Shift F10. ¡Peñarol, inteligencia! Observa, Shift y F10 para abrir una consola. Y ahí lo tenemos a Windows, ya lo tenemos, ya está, ya es nuestro. ¡SAPI! Entonces ahí vamos a poner lo siguiente, así con mayúscula OV. Vamos a buscar el backslash Alt, Gr y la tecla que está a la izquierda del 1. OV de backslash, es decir, el signo este, no este. ¿tá? No el de dividir, sino el otro. Y ahí le vamos a poner bypass nro. Bypass nro. ¿sí? Ahí. Y le damos enter. Just a moment. Va a pasar lo siguiente y tú vas a poder continuar sin introducir las cuentas de usuario y todas esas cosas que Microsoft pretende e eh, eh, ainda más. Vamos a esperar un segundo. Ahí volvió en no, quiero decir volvió en sí. <risa> Entonces le vamos a poner sí, es la región correcta. Le vamos a decir otra vez Spanish, porque Windows tiene amnesia cuando le conviene. Entonces vamos de vuelta con Spanish. 10. Vamos a ponerle skip. Y aquí apareció un botoncito, I don't have internet. Eso es lo que nosotros necesitábamos. I don't have internet. Ahora, sigue presionando porque nos dice, conéctate ahora para, para iniciar. Para obtener las mejores este, características, ninguna, no ofrece nada. Microsoft, esa es la realidad. No ofrece absolutamente nada. No es Google Google no es una empresa seria en materia de servicios en línea. Lo único que quiere es que vos te conectes y compartas absolutamente todos tus datos, fotos, documentos, películas, documento de trabajo, todo con los servidores de Microsoft. Y eso le vamos a decir que no, directamente no. Entonces vamos a ponerle continuar con la instalación limitada. ¿Limitada para quién? Para Microsoft, no para nosotros. Limitado para ellos, así que sí, queremos limitarte Bill Gates, queremos limitarte Microsoft. La verdad que está notable, es algo distinto, pero que está buenísimo. Y ahí continuamos con la instalación como si nada hubiese sucedido. Acordate, entropía binaria, software libre para la emancipación digital y procedimientos libres para la emancipación digital. Un abrazo.